Eh, no sé si lo conocen, eh, eh, espero que sí, en realidad llevamos ya casi cuatro años, alrededor de cuatro años en Quito, oficina de Quito, eh, no somos la oficina más nueva por suerte, hay una oficina más nueva en Chile. Nosotros estamos ya en 15 países, tenemos 42 oficinas, somos alrededor de 4.500 personas, más o menos, es una empresa bastante grande. Eh, todos los que trabajamos en favor son de una comunidad de individuos muy apasionados por la tecnología y no solo por la tecnología, sino también el impacto social y el impacto general a través de la tecnología. Eh, queremos revolucionar el diseño, la creación de software y también impactar, pues, a la sociedad. Para esto, nosotros tiene tres pilares de los cuales nos basamos siempre, que es eh, básicamente tener un negocio sustentable, el segundo es excelencia tecnológica, buscamos siempre ser excelentes en lo que hacemos, y para ello, tenemos eh, 20 años de experiencia trabajando con metodologías ágiles, somos como un referente en el tema de feminismo. Y eh, el tercer pilar, que es igual de importante, es generar un ambiente eh, una sociedad más justa, económicamente y social. Les dejo ahí, en, en, al final de el link. En realidad siempre estamos buscando personas, nunca nos lanzamos a buscar desarrolladores, desarrolladoras que están apasionadas por la tecnología también y que quieren formar para... ¿Perdón? ¿Tenemos eh, con Tenemos algunos proyectos con DHP, de hecho sí. Eh, pero en realidad no estamos tratados de ningún tech staff particularmente, entonces, nosotros siempre estamos saltando de Techstars, depende del proyecto, te vas adaptando, vas conociendo nuevas tecnologías, eso es interesante también porque puedes crecer en muchas tecnologías y no solamente uno. Bien, veamos un poquito de la agenda rápidamente de lo que va a ser esta charla, de lo que vamos a ver en esta charla. Vamos a empezar eh, revisando algunos conceptos, por qué probamos la integración entre servicios y aquí me voy a enfocar en un ejemplo eh, de un servicio web una app es un ejemplo de una app que estuve construyendo en uno de los proyectos anteriores vamos a revisar por qué probamos la integración entre servicios y los conceptos de integración y entrega continua para si están en la misma página de los términos que vamos a ir usando durante la charla después a través de esta historia, de esta experiencia personal les voy a contar cómo en un modelo en un cliente en el cual estábamos llegando a hacer entrega continua nos vimos bloqueados por una dependencia hacia un servicio externo que teníamos eh, cuando ese servicio externo se cayó y nuestro pipeline simplemente quedó bloqueado nuestra entrega bloqueada como por más de tres semanas Esto fue bastante impactante en el cliente cerramos esta introducción a la historia y les voy a contar acerca de algunos patrones de integración que existen, que se ven común, son los que más comúnmente se ven en la industria para probar la integración de servicios estos los he visto aplicados en algunos clientes luego les voy a comentar sobre algunas herramientas que son iguales Utilizar para simular estos servicios web. Hay herramientas que ya nos permiten eh, simular los servicios web de una manera súper rápida, súper flexible, nos permiten incluso testear casos súper extremos que no podríamos testear de otra manera. Y por último, vamos a cerrar con el cierre de la historia de cómo aplicando uno de estos patrones que se llama eh, imitadores guiados por el consumidor y añadiendo pruebas de contrato automatizadas, logramos resolver el problema en el que nos vimos metidos y pudimos continuar con nuestro enfoque de prega continua en este cliente. El, el, el servicio, al ejemplo, que está traje es luce más o menos así. supongamos que estamos construyendo un servicio web en donde tenemos que exponer una una API de API REST. Por lo tanto, vamos a tener una estructura, una arquitectura interna, más o menos así. Nuestra app consistía, de hecho, en una cantidad de clases que conformaban los recursos. Aquellos que entendían el protocolo HTTP y que eran capaces de eh, eh, agarrar las respuestas y enviar la, eh, agarrar las solicitudes y enviar las respuestas correctas dependiendo de la lógica de negocio el dominio teníamos un set de clases que representaban el dominio del negocio como tal. En este caso era una aerolínea, entonces en el dominio estaban todas las clases que tenían que eran concernientes a las la reglas de negocio que esa aerolínea requería. Teníamos una base de datos que era una ICWL, y eh, nos teníamos que conectar a ella para poder evitar un recopilamiento de métodos en la base de datos. Usábamos una. Que era Hibernate, que estaba, que estaba enchilado. Y teníamos unos clientes de HTTP también, eh, que eran los que nos ayudaban a comunicarnos con estos servicios web externos. Estos servicios web eran parte unos servicios que eran dentro del mismo cliente. Otros equipos estaban a cargo del desarrollo de estos servicios, pero otros servicios web que estábamos consumiendo no eran ni siquiera del cliente, eran como servicios swap que estaban en un third party, que proveía estos servicios que de alguna manera eran como eh, content management de, de datos de personas, de datos de identidad, ¿ya? Entonces, eran una mezcla entre cosas que sí estaban un poquito bajo una comunicación directa entre los clientes y servicios que estaban completamente fuera de nuestro organismo. Si es que las reglas del agilismo y si es que estamos trabajando con un sistema de por ejemplo, eh, y lo que hacemos en ThoughtWorks, de hecho, desarrollamos todo esto a través del TDD, entonces terminamos con un set de pruebas unitarias super grandes que cubrían todo lo que las pequeñas porciones de nuestro código tenían que hacer. Estas pruebas unitarias lo único que nos dan es una validez de que pequeñas partes del código hacen lo que deberían hacer y nada más. Tenemos comunicaciones de este tipo que son un poco externas a lo que es el dominio de nuestro servicio como bases de datos o, o como servicios externos. Necesitamos escalar un poquito en la pirámide de pruebas y, y, y tratar de encontrar pruebas automatizadas que nos den un poco de confianza de que la comunicación con esta base de datos o los servicios es correcta y no solo eso, de que los contratos se cumplen, de que estamos eh, esperando las respuestas correctas, etc un tipo de pruebas que se llaman pruebas de integración. Eh, a estas se les conoce generalmente como pruebas que solo validan la comunicación. Entonces, las pruebas de integración nos dan un feedback súper rápido cuando yo estoy construyendo, por ejemplo, un, un DAO a nivel de, de, de, mi, de mi base de datos. Yo podría aplicar una prueba de integración en ese DAO para testear rápidamente que estoy haciendo, por ejemplo, la cadena de conexión a la base de datos es correcta, que mi mapeo de mi tabla o mi clase es correcta, que mis campos están bien. Entonces, tengo un feedback rápido y puedo ir haciendo eh, validando esta comunicación rápido. Pero, ¿qué pasa? Estas pruebas de integración solamente son a este nivel o a nivel de los clientes HTTP y, de hecho, no me validan con, eh, comportamientos más grandes. Yo no sé si, de hecho, en el recurso que estoy creando, en la ruta de Slash eh, Profiles, cuando hago una creación de un perfil, todo el, el request y toda la lógica de negocio que está creando ese perfil o que se está comunicando más allá de mi servicio, no sé si está funcionando bien, no sé si mis módulos se comunican como deberían, si mi lógica está correcta. Para esto tengo otro nivel de pruebas que son las pruebas, eh, ¿sí es que me pruebas de integración a nivel de componentes también se les denomina pruebas de integración entonces ahí a veces hay una confusión entre cuál es cuál a mí me gusta hacer esta separación no es lo mismo hablar de una prueba de integración a nivel de componente que una prueba de integración por sí sola la prueba de integración a nivel de componente lo que hace es agarra un conjunto de módulos o de clases de mi, de mi producto y lo que hace es ejercitarlos de punta a punta pero no sale del dominio de mi red digamos así de, de mi límite de mi red si yo tengo que salir hacia los servicios web, no deberían estas pruebas salir de allí. ¿Por qué? Porque me pueden generar dependencias con estos servicios web. Ahí viene el problema y ahí viene donde eh, entra la, el foco de esta charla, que son los servicios simulados. Para estas pruebas de integración lo que hacemos es, si tenemos dependencias, las tratamos de simular. Si tenemos una base de datos, pues tratamos de usar una base de datos de memoria, una réplica de base de datos de producción en memoria o en alguna instancia compartida, pero que sea solamente de test. Y tratamos de usar servicios simulados allá. Hay pruebas, hay tipos de pruebas automatizadas que van más allá de estas, que son las funcionales, que ya podrían cruzar este límite de red. Eh, sin embargo este tipo de pruebas son súper costosas entonces a lo, que yo, lo que quiero lograr aquí es validar que, y la lógica que estoy creando dentro de mis servicios es correcta pero no quiero que esas pruebas sean demasiado costosas tomen mucho tiempo en ejecutarse sino que me den feedback más rápido por eso uso los servicios simulados y básicamente pues probamos la integración entre servicios ese es el valor que nos da ¿qué es integración continua? a ver, que hablamos cuando nos referimos a integración continua en realidad, el enfoque de la integración continua es la integración y validación de código de manera frecuente, de manera rápida. Para alcanzar el objetivo de pues, la integración continua, incluye la ejecución de pruebas unitarias y en algunos casos incluso la ejecución de pruebas de integración. Para lograr este objetivo de la integración continua, se basan los siguientes, o sea, más o menos es un flujo así. Los desarrolladores van a estar desarrollando el código frecuentemente y registrando ese código hacia un sistema de control de versiones. Para decir que estamos integrando continuamente, este registro al sistema de control de versiones debería suceder al menos una vez al día. Si no ocurre menos una día, todavía no tenemos un nivel maduro de integración y debería suceder en el máster. No debería ser un desarrollo por branches. El servidor de CI, que es nuestro servidor de integración está constantemente escuchando este sistema de control de versiones y cada vez que detecta un registro de código nuevo, va a construir todo el código, generar el artefacto y va a ejecutar las pruebas, tanto unitarias como pruebas de integración. Estos son los los cambios. Es interesante que todos en el equipo deben tener un acceso a, a, al registro de lo que pasó con esas pruebas, si fueron exitosas o si fallaron. En el momento de que las pruebas fallan cualquiera, las unidades o las de integración, el equipo o los desarrolladores deben tener ficha inmediato acerca del de fallo de estas pruebas y deben parar la línea de producción, reparar ese error y continuar trabajando. Nunca se debería trabajar sobre un pipeline rojo. Y las, si las pruebas pasan y está todo bien, este código es desplegado en el concepto de integración continua en un ambiente que se denomina UAT. Este ambiente, eh, la idea es que el cliente pueda ver cambios en tiempo real en ese ambiente de UAT y que de hecho se pueden hacer pruebas de aceptación en el contexto de integración continua hablamos de que estas pruebas de integración eh, o de aceptación, perdón, son manuales. Se hacen los quads, se hacen pruebas ahí, pero más manuales, más exploratorias. Entonces, aquí viene el concepto de entrega continua. En realidad, la entrega continua viene nace por un sinnúmero de problemas que venían a partir, de, solo con la integración continua, no podíamos validar más allá nuestro código. Había una cantidad de pruebas todavía que se realizaban manualmente por los CUAS y teníamos problemas en esa última milla, que pasaba después de ese ambiente de UAT. ¿Y qué pasa después cuando yo quiero desplegar ese código sobre más ambientes, es más, de hecho, de producción? Era muy doloroso, a pesar de que este proceso estaba enviando eh, al mente de debate constantemente, el paso a producción era doloroso. Entonces, viene la entrega continua, a decir Ok, yo resuelvo estos problemas. El tema de la entrega continua pues sí, es muy grande. Yo les voy a dar un par de características nada más de qué. Eh, cuáles son algunas características de, una, de la entrega continua como tal. El primero es que el software que tú estás desarrollando tiene que ser desplegable de manera automática sobre cualquier ambiente de bajo demanda, con un solo clic de un botón si yo digo quiero desplegar a X ambiente o a Y ambiente debo poderlo desplegar solo con un clic de un botón si tu software tienes que hacer algunos cambiecitos en de ambiente para que funcione ya no tienes eh, o no estás cumpliendo eh, un principio base de tecnología que es que tu software esté listo siempre para ser desplegado los equipos que están haciendo entrega continua entienden la importancia de lo que es tener un software desplegable y priorizan tener un software desplegable por sobre trabajar en nuevas características. Si hay alguna, algún feature que, eh, no sé, de alguna manera te complica el tema de tener ese software desplegable, como por ejemplo estás pegándote a un servicio HTTP externo, ¿no? un servicio web externo, Tú tienes que ver la manera de que tu software pueda ser desplegable aún con esa dependencia y de que tus pruebas puedan correr todavía. Entonces es prioritario trabajar sobre esto. Esto es clave de la entrada continua porque la idea es que eh, es súper transparente cuando el software está listo porque lo tienes cubierto con pruebas automatizadas a todos los niveles, unitarias, de integración, de integración en componentes, en tu end, funcionales, todo está cubierto. Entonces es clave la calidad de tu producto. No es como que, chuta, ¿será que desplegamos? Y si ¿será que funciona? No, tú ya sabes que funciona, porque lo has desplegado en ambientes similares de la reproducción. Entonces, es claro cuando el software está listo y obtienes el saber por rápida. Realizas despliegues que consisten en presionar un botón. Eh, voy a hablar un poquito más adelante sobre, sobre esto más a detalle. Súper cercana, un trabajo súper colaborativo con las, eh, todas las áreas involucradas en el proceso de entrega de software. A esto se le conoce como una cultura de ops y es bien interesante el tema de que se rompen los hilos entre, por ejemplo, desarrollo y operaciones. Cuando antes de la toma, ahí está, se y pues ya no es mi problema. Se van rompiendo esos hilos y empiezan a trabajar más colaborativamente. Yo entendí que proveyendo herramientas para yo poderlo hacer de manera más robusta. QA también juega un papel interesante aquí porque ya no es este ente separado, sino que trabaja en conjunto con el equipo para poder construir la calidad dentro del software en lugar de que la calidad sea un proceso separado. Y por último, eh, se tiene una... Súper extensa de todas las partes que involucran el proceso de la entrega, y esto se lo realiza generalmente con pipelines de despliegue. Acá se usa lo que es Jenkins, BoxBee, eh, algunas herramientas que te permiten formar estos pipelines y te permiten automatizar la compilación, la ejecución de pruebas e incluso el despliegue hacia cualquiera de los ambientes que quieras. Eso es entrega continua en características bien amplias. ¿Diferencia entre integración y entrega continua? en realidad ahí vemos todos los, los pasos y estos, estos equipos responden a lo que es integración continua sin embargo, entrega continua pensaríamos que es solamente la parte de acá pero no, entrega continua junta a, a ambas cosas tanto integración continua y agrega unos pasos más o agrega unos conceptos más sobre la integración continua ¿Cuál es la diferencia clave de la automatización? En la entrega continua tenemos que automatizar más. Hay que automatizar la ejecución de conjuntos de prueba en distintos ambientes. Hay que automatizar el despliegue de tu aplicación en cualquier ambiente bajo demanda. Tienes que tener un nivel de automatización muy, muy alto. Eh, en la entrega continua, la decisión de pasar a producción es una decisión tomada por el negocio. No quiere decir que el desarrollador hace commit y ese commit fue directamente a producción. Eso no es entrega continua. El negocio tiene el poder de decidir cuándo va a pasar ese producto o ese set de funcionalidades que se desarrollaron en producción. Pero no debe ser tan fácil como decir, bueno, hoy pasamos la producción, clic en un botón y se fue. No debería causar tanto estrés o tanto problema de, en realidad está listo para ir, no, ya sabemos que está listo. Beneficios, se reduce el riesgo de despliegue producción. Si todos los pasos están automatizados, ese riesgo de que no me olvidé de actualizar el paquete, me olvidé de entrar y hacer algún cambio sobre producción, me olvidé de hacer el reinicio del servidor, y ya se elimina, porque todo esto es automatizado y se realiza frecuentemente. También lo que más duele, hay que hacerlo más frecuentemente, Ese es el principio también de la integración continua. Si nos duele integrar código, hagámoslo más frecuentemente, eh, integremos código cada rato, cada vez que cada dos minutos puede estar integrado conmigo. Eh, lo más importante sobre todo es la rápida representación En realidad a través de la entrega continua lo que podemos lograr es que tenemos software listo en cualquier momento, podemos ir a producción rápidamente, podemos validar con el usuario cualquier idea que tengamos. Entonces pues el cliente tiene una idea, la ponemos, la desarrollamos, la enviamos a la producción rápidamente, no tenemos que esperar meses o incluso años para que nos gane la competencia. Y si esa idea no funcionó, no nos demoramos meses de implementarla, no perdimos tanto tiempo, no gastamos tanto dinero. No funcionó, pues sí probamos con una nueva idea. La retroalimentación de nuestro usuario final en producción es lo más importante que podemos tener en el desarrollo de software. Y el trabajo que no nos permite llegar a eso. Como les había comentado, no es lo mismo hablar de eh, entrega continua versus despliegue continuo. Hay estos dos conceptos y ambos tienen la misma sigla CD, Continuous Deployment y Continuous Delivery. No es lo mismo. En Continuous Delivery hablamos de que el cliente todavía tiene la decisión de cuándo ir, eh, o sea, el negocio toma la decisión de cuándo ir a producción. En Continuous Deployment eh, es una práctica distinta en donde se puede decidir que cada cambio o cada commit vaya directamente a su producción y se adjete. Ahí, para llegar a un continuous deployment, se necesita implementar otro tipo de prácticas. Future He towers, por ejemplo, se manejan otro tipo de prácticas.